Buenas noches, una nueva jornada de Futsal, estamos con la División C de Futsal AFA, se viene un partidazo entre el Triangulito y Comunicaciones por la zona del descenso, es un partidazo el que gane acá, se gana seis puntos, volvimos a nuestra casa, estamos acá en el microestadio de Hurlingham de y en un partidazo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como dice él, estamos en casa. Anteriormente este partido... Jugó la tercera sí. La tercera ganó no, 4 a 0 4, -0, 4 -0, a 0 Para destacar el trabajo Ganó de la, la tercera, tercera. de Burlingame. La tercera del triangulito ganó 4 a 0 para de... ¿Me vas a interrumpir algo más? No, no no, más. no, no, pero para la gente que no, está, está bien No, está bien, nosotros tenemos Z. Eh, para destacar El trámite del partido y el juego del triangulito Una concentración Una presión constante Muy buenas jugadas armadas Destacamos a nuestro amigo el Chiri. Eh, hizo un golazo. Dos goles metió. Pero el primero espectacular. Media vuelta, pum, al ángulo, a cobrar, pasó por la ventanilla, <risa> lo pagaron y volvió. Y después, la verdad, muy bien jugaron, nos encantó, nos gustó mucho. Eh, Sigue Federico, yo voy a mostrar. Mostrar que me van a, a hacer el saludo de FIFA. Ahí están los chicos. Bueno, ustedes ya lo, lo están viendo. Como decimos siempre... Esto es trabajo. Esto no es suerte. Confiamos en el trabajo de todo este grupo humano del Triangulito. Confiamos mucho. Ellos se esfuerzan mucho. Bueno, eh, la gente de comunicaciones, sí. los chicos de comunicaciones se llaman... Eh, ...Paduano Bruno, después Amodeo Luciano, después Maximiliano González... ...después Luciano Jiménez, Leandro Flores... Sebastián Posadas, Mateo Capochi. Después tenemos a Luis Nica. Tenemos a Nicolás Zapata, Federico Oliva. Federico Oliva. Después Agustín Aquino, Tomás Cifrino, Cifrizo, perdón. Gonzalo Saleses y Brian Córdoba, esos son los chicos de comunicaciones que vinieron hoy para Burlingame. Sí, lo... está escrito con letra de doctor, viste, cuando no entendés el recetario, bueno. Los chicos de Hurlingham, Lucas, no Lucas Carrizo, Ario Luna, Lionel Melonari, Julián Combina, Luis Porto, Diego Galera, Luis... Luciano Otranto. Alejandro Cuba Federico Correa Lucas Borques Nahuel García Ángel Suárez Y esperen un cachitito Con la número 13 también Hernán Sosa Y la número 11 Tomás Ragio Esos son los chicos de Hurlingham. Hoy se viene un partidazo Acá está el banco de comunicaciones. Ahí está el banco del triangulito. Como siempre agradecemos a todos los que apoyan el futsal... ...y nos ven a, a nosotros, la hora de Hurlingham, un medio local... ...que ya salió a la calle con la hora de deportes también. Pueden encontrar el diario desde el Plaza Oeste hasta San Damián. Arrancó el partido, como siempre lo mejor para Hurlingham. Primera pelota, se equivoca, comunicaciones y es primer lateral en mitad de cancha para Burlingame. En medio de una noche fría, gélida, ustedes habrán dado cuenta del cambio de clima durante, después del mediodía, bajó la temperatura tremendamente este, y se notaba pobre en los jugadores, de los dos equipos que estaban haciendo el entrenamiento, el calentamiento afuera. Este, cuando volvían a entrar acá parecía como que esto era el Caribe. Julián lo quería buscar a Lolo, no pudo en la primera, hora lateral para Comunicaciones en mitad de cancha, que ya está jugando. Ayer el triangulito tenía que jugar con Arsenal en cancha de Ferro de Merlo. ¿Y qué pasó? La humedad no lo quiso, que así sea, así que se va a reprogramar esa fecha y el triangulito va a jugar, va a jugar de local, pero acá en el microestadio, ayer porque el estadio de Burlingame tiene muchas actividades. Entonces tuvieron que ir a alquilar la, la cancha de Ferromerlo Pero no se jugó ningún partido Así que digamos que el triangulito quedó en cero No, no, no le cobraron la cancha obviamente Buena corrida de, de Ragio. Pero lateral, lateral para comunicaciones ¿Lateral número? 23 Perfecto A los 10 Recién estuvimos en la reunión de delegados de la Liga de Fútbol Infantil de Burlingame. ¿Qué pasó ahí? Donde juegan, donde juegan 32 equipos, 32 clubes de fútbol infantil de hurlingham de sociedades de fomento o clubes de barrio, se sortearon, se sortearon las copas. Después vamos a decir cómo se llaman las copas y cómo, cómo terminó sorteada la, las mismas copas. Es en distintas zonas donde todos tienen que jugar contra todos. Y después de que jueguen todos contra todos, ahí vamos a decir, van a salir y van a decir quiénes juegan para una copa y para otra. Son tres copas. Se viene Comunicaciones, viene el cierre de Julián. Lateral, lateral en mitad de cancha para Burlingame. Pelotazo que no pasó nada. Y el saque de arco para comunicaciones Al lado nuestro está la familia Villarejo Que siempre está en las transmisiones Un saludo muy grande para ellos Están acá, vinieron a apoyar el triangulito Vinieron a ver un poco de futsal Donde Leo Villarejo también está jugando para Don Bosco Le está yendo muy bien, así que nos pone muy contentos se viene Burlingame a ver. Ragio la tiró muy larga. Cortó, cortó la visita, cortó muy bien. Y es lateral para el local en mitad de cancha. Diga, diga, cuente, hable. Estoy mirando, estoy observando, viendo a ver cómo pinta en los primeros minutos del partido, que siempre los jugadores están un poco Un poco fríos y estudiando. Va ¿Ah, frío, no, en realidad están estudiándose. Y viendo a ver qué pasa. Quién reacciona, de qué forma. Cómo se organizan los ataques de uno y otro equipo, cómo se organizan las defensas. Hurlingham va defendiendo en rombo. Están atentos los chicos. Se viene comunicaciones con una pelota en largo. Cayó para Lucho y sale. Sale Hurlingham de abajo. Lolo va a hacer la personal por afuera. Sigue. Ganó. Ganó contra dos. Remate y viene el arriquero de cómo salen jugando tranqui, pasaron la pelota todos, así que está bien, parado, Urlen, está bien parado Urlingan, está bien parado se jugó solo en una jugada individual pegado a la raya, consiguió eludir al defensa rematar directamente y que el arquero estuviese bien parado en esta ocasión interesante la jugada de él pelotazo largo de Lucho, lo busca lo busca Diego Galera ¡Ah, buena, la paró el Pechito y revolvió la pelota para ¿Arriba del travesaño se salva comunicaciones? Está muy abierto atrás comunicaciones y eso le da más posibilidades al grito según cómo está jugando hasta este momento y encuentra muchos huecos, encuentra muchos huecos. Pero veremos qué pasa porque como decíamos los dos están así mirándose y estudiándose. Como dice Federico, muchas gracias a todos los que nos ven. Nosotros principalmente seguimos a los deportistas de Urlinga, nos gusta mucho el futsal. Pero también le damos la, la bienvenida a todos los amigos de Capital Federal, del Club Comunicaciones, que también están viendo el partido. Saludo muy, pero muy especial a un tipo que es un tipazo para nosotros, que es Martín Tufexia, capo de deportes, director de deportes del municipio de Urlinga. Uno de los responsables de todo lo que sucede acá en Urlingan, que, que es tanto que yo creo que van a tener que hacer otro estadio más, no sé cuánto más. <ríe> Qué presión que, que les que metiste, eh, en no, vivo. No, no, por de, al revés de, de la cantidad de laburo y demás. Este, y además agradecer, como siempre, al municipio por las condiciones en las que está el estadio, que nosotros lo usamos para televisar y demás. Muy bien. ¿Qué pasa Se viene comunicaciones, bien. Muy bien. El bien Lucho, bien Lucho. Rosario. Se viene Ragio, se equivoca la cruzó, recupera ahora, bueno la pelota en el medio es para los dos equipos, se viene Comunicaciones, el remate, Lucho, Lucho al corre. Lo que pasa es que los dos equipos están un tanto desorganizados en medio del estudio, entonces hay huecos por donde quieras para llegar a los dos arcos. No es como el partido anterior que vimos de la tercera, donde estaban todos más organizados y había como un bloque que atacaba, que defendía. Se sí, viene comunicaciones, viene el cierre de Diego. No sigue bien, la sí, pelota, Diego. la pelota la sigue teniendo el visitante. ¿Sí? Van a ser Roma a dos tiempos, van a hacer Roma a dos tiempos, a ver qué es Roma a dos tiempos. Sí. Tiempo, la pierde, la recupera Burlingame. No, no, salió, no salió Roma. No salió Roma, salió Milán. <risa> <risa> cuac. cuac. Cuac, cuac, Es el chiste fácil de la noche fría de a ver Juega tranquilo, Diego Galera. Quería pasar la pelota entre dos, hay que hacer el cierre. Bien, Diego, bien, Diego. Y la pelota para Hurlingham. Como siempre te decimos que esto lo estás viendo en forma gratuita, a través de la hora de Hurlingham Deportes del streaming de Facebook. Y el domingo, el domingo Vélez con Círculo Policial. No, Podés vos, verlo no. también por la hora. Vamos a estar. Vamos a estar en el Amalfitani a, a las ocho y media de la noche. Ario, no la pierdas. Bien la emboquillada. Y el lateral en ataque para Urlingan ahora. Linda nota al terminar el partido le hiciste el otro día al técnico de al Chino. Lo que pasa es que el, el gol es el es el mejor psicólogo el mejor curandero que hay en el fútbol. ¿no? Vamos vamos, vamos que, que son tres contra tres. Vamos. La tiene Diego. Buena pelota lateral en ataque para el triangulito. ahora vamos a decir cómo se juega ayer bueno ayer no se pudo jugar tercera y primera contra arsenal hoy se está jugando tercera y primera contra comunicaciones mientras la tienen ellos se viene el ay no llegó no llegó el arquero, ahí va. Bien cortada. Bien, bien la presión. Viene Lolo, pega el arco, la cruza. No la puede agarrar el arquero, me parece. La recupera Ario, busca la falta, lo agarraron, le tiraron la corner. Todo esto, todo esto, todo esto. Corner, corner para Burlingame, para el local. Bueno, ahora se jugó la tercera, que ganó 4-0, se está jugando la primera. El lunes 17, lunes 17, en suman a la 1. Schuman 540. ¿no? Schuman 540. <risa> La sexta juega a la una, la séptima juega a las dos de la tarde y la octava juega a las tres de la tarde. Eso, el, lo... eso? eso el, lunes a la... el lunes 17. Después, el mismo día, pero a, la... el mismo día, pero a las 7 de la tarde, sí. juega a la quinta y a las 8 de la noche juega a la cuarta, pero en el Estadio Municipal de Burlingame. El lunes 17. Así que, lunes 17, sexta a la una, se... séptima Así. a las dos, octava a las tres el Schumann 540 y después el mismo día a las 7 de la tarde la quinta y a las 8 de la noche la cuarta y la tiene Lucho y sale Hurlingham de abajo está muy desordenado ¿eh? vamos Luis lo agarra, seguila Luis tiro al arco bien la defensa de comunicaciones que la despeja con este pelotazo está bien Hurlingham está bien Hurlingham Ario toca para atrás Luis, Lo buscan a Luis Recupera a Luis, dos contra uno Dos contra uno puede ser Se viene, ahí está ¡Oh! Abre el marcador Hurlingham. Tranqui No dio manada. Buen A gol. Los, faltando 12 minutos para la terminación del primer tiempo. Si usted recién se está enganchando, está ganando el triangulito 1-0 al Club Comunicaciones de la Capital Federal. El gol de Burlingame, Lionel Melonari abrió el marcador Leonel 1 a 0 gana Hurlingham viene el zurdo se viene Comunicaciones Qué bueno ese viene el corte de Luis viene el corte de Luis está ganando Hurlingham 1 a 0 entra Fe de Correa juega la pelota bien la marca de Hurlingham se viene el zurdo, el zurdo, el zurdo. Bien, la presión de Burlingame por el zurdo hace que el arquero la tira al lateral, lateral número 363 a los 20 jugales. En la nocturna y a la mañana. Yo le digo siempre a la gente que la jugada se acabó yo. Si algún día juegan un numerito, sigue Lionel, sigue Lionel, sigue Lionel. Y gana un lateral. Si algún día sale un numerito de lo que yo tiro de algo de la quiñera, yo voy y te toco el timbre. Te voy a cobrar la mía, loco. Y distancia, ¿qué pasa? La claro, atrás como fue de juega para, para el zurdo, el zurdo la tira para Lucho, Lucho con un pelotazo va a buscar a Luis. Y ahora hay que buscarla, ahora hay que buscarla. Toca para atrás, bien la defensa de Durlingham, están atentos. Siga a presionar, está bien. Bien, ¿Sí te sirve bien. La presión? Sí te sirve. Ahora tenemos Vamos, la Fede, vamos, la Fede pelota. Luis. No, que está muy abierto. Se viene ese. comunicaciones. Muy bien, muy bien. Y en la línea, la línea Lionel. Se salvó, se salvó. En, se en la línea Lionel. Se viene. Papá del segundo, ahí está ¡Estalla el banco de Triangulito! Otra vez Lionel, está de goleador. Buena la jugada de Lolo Suárez. Lo buscó el segundo palo Lionel. Podemos decir que Lionel 2, Comunicaciones cero. Se puede decir y siempre a nosotros nos gusta que a los deportistas y a las deportistas de Urlingan les vaya bien y que les pase esto. Que ganen y que ganen en casa. Como le dijo Federico, si ustedes de esos masoquistas que les gusta ver este tipo de televisión de potrero, que hacemos nosotros esta especie de... de... A ver qué están haciendo. Esta cosa sigue el domingo, pero en el estadio de Vélez Archil. Usted dirá, pero Vélez Archil está tan confundido que lo deja entrar a estos al estadio. Recuperaba, recuperaba a Orlingan. Con el zurdo. Y ahora la pelota a mitad de cancha para Burlingame. Y ahora empieza... Fede, Corre... Fede Correa lo busca. Lolo. Yeah. Todo esto saque de arco para comunicaciones. Y Lolo está jugando diferente a las últimas veces que hemos ahorita. Está más tranquilo, ¿viste? Está para jugar. Michael Gutiérrez dice, bien Leo mojando. Bien, bien. Sale el goleador. Sale el goleador con dos tantos, Leo. Descansa y entra Diego Galera. Ojo. Bien. Nada, nada. Vamos Fede. Armado, armado, armado, armado, Lo busca armado, Diego, Diego Galera, bien, bien. Diego Galera para.. El... Eh. Para el Lolo. Falta en mitad de cancha, le cobraron a Fede Correa. ¿Y le tiraron una tarjeta amarilla? ¿Puede ser? vi ¿Sí, por ahí? Una tarjeta amarilla. Alejandra Cardoso dice, viene ahí, <risa> chicos. Vamos, triangulito. Mi familia está en la tribuna y gracias a ustedes. Lo veo por Facebook. Gracias, la hora de urnear. Bueno, muchas gracias. Yo antes dije Alejandra Cardoso y no, qué sé yo, Alejandra Cogan, viste, mi hermano. <risa> El otro día fue muy satisfactorio. Transmitimos el partido de, de Vélez con, con quien había con jugado. Deportivo con Esportivo Barracas. Terminó el partido, gana Vélez. Vino una familia este, de Barracas, lo saludó a Federico y le agradeció porque su hija estaba mirando el partido desde Europa. Desde España. Desde Argentina, desde España. Estaba viendo el partido. Y felicitaba por la transmisión. Esas cosas a uno que lo, viene acá y lo hace así de onda, la verdad que. Le hicieron falta, le hicieron falta al zurdo. Esas cosas para nosotros son un regalito. Hola amigo, ojo los cables. Porque es la hora es la hora guardería. Ya tenemos unos chicos acá atrás. Míralo, ahí está. ¿Viste? Ustedes no lo digan siempre se llena de chicos cuando estamos nosotros. Bien, chumbean el teléfono. Ahora la habla. tenencia, la tenencia del balón es de comunicaciones. Y el que espera es el triangulito. Y apriete, triangulito, apriete. Ojo. Hay, no hay que jugarla para atrás, le quedaron a ellos. Una pelota perdida para atrás. Descuenta comunicaciones. Ahora estamos dos a uno. Comunicaciones atacó y se encontró con una pelota que entregó el triangulito ahí en, la, en el área. La pelota, la yo, siempre, yo siempre digo, prefiero tirar un pelotazo para arriba y, no para, y no para atrás. No, no, para atrás no. No, porque son cosas que no puedes descifrar después. Faltando. Mariano, el presidente de independiente oh. de Urlega. Saludos al señor Mariano Luciani. Señor presidente de Club. Atlético Independiente de Hurlingham, no sé si y, se llama, no. y arquero de la primera de Morón Futsal. Vi las fotos el otro día. No, no ataja muy bien igual, ¿eh? Entre no, ¿Cómo le vas a decir una cosa así? <risas> Te lo escucha todo el mundo. Perdónalo, Mariano. No sabe lo que hace. Juega comunicaciones y sale de abajo. Por eso bueno, le digo a la gente, si la gente es masoquista y le gusta ver nuestra televisión de potrero. Después no tiene que fumar. A ver. ¿Este domingo a qué horas allá en el Amal tenemos Que podemos ir más o menos. Lo dije ella. Pero yo no te escuché porque estaba viendo el partido. 8 y, me y media fue. ¿8 y media? Se viene el triangulito, hace una buena jugada. Busca el segundo palo a Lolo. Julián lo buscaba a Lolo. Ganan un córner. Faltando 6 minutos 42. lo buscan a Julián, Mario, Lucho. El tablero no está andando, bien, ¿no es cierto, no? Sí, está bien. Ah, no, marca 2 a 2 dos dos y es 2 a 1. Claro. Leonardo Conforte pregunta, dice, hola, ¿cómo van? Va ganando el triangulito 2 a 1, uno, hará unos 5 minutos. Este, que Comunicaciones descontó. Una jugada fallida, triangulito en la, en la defensa, jugaron la pelota hacia atrás. Dejaron un hueco y Comunicaciones no desperdició. Hizo Y un, facturó un buen gol. Y descontó. Arranca hoy la Copa América. Está jugando ahora Brasil con Bolivia. ¿Qué podés decir al respecto? Vamos arriba a Bolivia. ¿Qué te puedo decir? <risa> jamás hinchar... Jamás hinchar por Brasil. ¿Qué te pasa? Periódico Morón hoy... Amigos, saludos. Vi mirando otra cosa, perdóname. Saludos muy grandes para periódico como Hoy, que siempre, la verdad, siempre. Se viene Julián, 36. puede ser, ¿sabes? ¿sabes? ahí ¿sabes? está ¿sabes? Julián, garajero. Se perdió. ¡Final! Me parece, ¿no? No sé qué cobro. La verdad, no sé qué cobro. Me parece que cobró falta del lolo contra el arquero. Bueno, como decía el periódico Moronoi, siempre ellos se encargan y les gusta y distribuyen la, esta, estas transmisiones que hacemos nosotros. Cosa que les estamos, pero muy, muy, muy agradecidos. La tenencia del balón, bien la recuperación por Diego Se viene Julián con el remate del arquero Y está uh... bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Están cascoteando el rancho Ah, como de siempre, periódico Morón sí, Hoy, sí, siempre, sí, siempre, siempre Sí, sí, sí, lo estuve saludando Se chocaron no sin querer la agarra al arquero sale rápido ahí quedó no, no es falta, no es falta la bien, recupera bien, Ario. Bien. Abril, Abril, Ario, Ario, abrila Ario abrila. abrila, Ario, abrila bien, bien le gusta tirarse al piso sí, a Ario <risa> le gusta <risa> le gusta barrera hay que ponerle un trapo viste en los zapatos entonces ya de paso va limpiando porque le gusta pasar el ampazo al loco bueno Bueno, la pelota es de comunicaciones no El descuento es... vino por, por una equivocación de Burlingame, Se vienen ahora ellos Cobran falta, cobran falta Es un equipo con mucha experiencia de comunicaciones Se observa Nos en muchos de sus jugadores En muchos sus jugadores que quizás no hacen un gran despliegue físico Pero vos te das cuenta que ellos van midiendo Sobre todo en cómo definen las cosas Ahí ellos hay que cuidarse ¿Cómo definen las cosas en los últimos metros del arco? Ahí están charlando la jugada que van a hacer. Pensar que en el fútbol de cancha de 11, por lo común las jugadas con pelota preparada, es raro que te invoque ni una. Es decir, por lo común el gol viene porque hay un tiro libre directo por arriba de la, de la barrera y entra. Pero en el futsal sí es muy común. Que de repente armen una jugada de tres toques y que termine donde no queremos que termine. Hay que estar atento vamos a ver. ¿Juegan? ¿Eh? Nada, nada, nada, nada, nada. Agua, agua. Nada, nada, nada. Hay que sacar la pelota de ahí, como dice Federico, sacala si querés ganar. Otra equivocación, no hay, que, hay que sacarla, sacala. Sacala, sacala, sacala. no va a Bien, Leonel, sacala, bien, Leonel, bro. bien, Leonel, vamos, vamos. Vamos con el zurdo, vamos. Mueve Burlingame, mueve. Lionel, para adelante, Lionel, vamos. Zurdo, tirala, ahí está. Para Lionel, no me importa. Pelota, se saque de la... arco, saque de arco para Comunicaciones, que se juega allá, que se juega allá. Exacto. Faltan 3 minutos 22. 3 minutos 22 para que termine el primer tiempo. Gana Urlingham 2 a 1. la, pres la presión, hace su efecto, llega la pelota a Lucho, Lucho la va a dejar salir. Todo esto saque de arco para Urlingham. La pelota iba a ir para, iba a ir para el zurdo, no, no pasó nada. Saque de banda para Comunicaciones que ya juega. La tiene en el medio. Van apoyando, van teniendo la tenencia del balón. La cambia de frente. Busca una falta que se la dan. La falta fue el zurdo. Y una falta más, póngale a Comunicaciones. ¿Y cómo se ve, amigos que están Ustedes que están chusmeando, cómo se ve la transmisión Por, por Facebook Quinta falta para el triangulito Quinta falta para el triangulito Bueno, que termine ya el partido entonces. Faltando dos minutos 35, vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver qué arman ar Otra jugadita más armada Vamos a observar Que no vaya el segundo palo, a ¿eh? ver a ver qué arman, juegan, mueven, la defensa de Hurlingham está bien, la defensa de Hurlingham está bien y falta ahora, ahora falta para Hurlingham para que respira y sale de abajo. Gracias Alfonso, gracias. Ya desde el año pasado hasta ahora ya hemos pasado sin, más, más de 50 partidos en vivo. Eh, antes Lucho, Leonel, la aplicación de YouTube. Diego, ahí está, buena bueno, era la jugada, buscar el segundo con el palio. Uso y la práctica de todo un año descubrimos que es mucho mejor la de, la de Facebook. En todo sentido. Hay cosas técnicas que yo no puedo decirte exactamente por qué pero consume hasta menos datos Exacto. de internet pero 30% de bueno, comunicaciones, menos. bien la presión de Hurlingham hace su efecto la presión ganan un lateral, Hurlingham un lateral más para el local hay que sacarla hay que sacarla Sí, los micrófonos son chinos Jotá ahí está Ay, el arquero bien los micrófonos especiales este, estamos transmitiendo con un celular. Hace 50 partidos que transmitimos con un celular. ¿Le hacen falta? ¿Le hacen falta? No, al revés. Ni cámara, ni nada. La cámara del celular lo hicimos cambiarlo con algo mejor. Ah, se fue lateral, lateral se para fue. comunicaciones. Un minuto 40. Un minuto 40. Bien, bien Lucho. Bien, agarra Lucho en el aire juega Burlingame, leo leonel el zurdo bien tira un taco bien eh, lo empuja lo vio al lado de la jugada muy bien bien bien bien bien otra gastón falta Fer más gastón ferrer nos manda felicitaciones muchas gracias gracias alfonso también aparte de cosas así mientras no se juega estos es micrófonos que teníamos puesto hace un año y medio atrás, todo el mundo, de los que no saben, por supuesto, me decían que no existían, que no los busquen. No, no, eso que vos querés no hay, no hay, no hay, no hay. En China hay cuatro fábricas, no una fábrica. ¿Qué pasó? ¿Quieren un minuto? Es todo muy, muy técnico, pero nada alejado del, del usuario este, común. Siempre digo, en, en forma en broma, que viste, cuando vas pescando me gustaría tener un micrófono con una plomada, ¿no? cosa que huele que lejos con mucho cable y que caiga ahí en el medio donde están hablando. Así uno se entera. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Y qué dicen acá? ¿No? ¿Qué están charlando? Vamos a enfocar al público que acompaña Vamos a enfocarlos un poquito Que allá están todas las noches Que juega triangulito Que vienen y le ponen el pecho Claro, exactamente. Vas a tener el micrófono caña. Si algo sea, estoy por inventar, ¿Puedo? ¿Puedo? Tú ya me conoces. Estoy por inventarlo. Estoy por hasta in... está, está don Julio. Apareció Julio. Está. Julio. Apareció Julio. Acá. Las empanadas, Julio, las empanadas. Un abrazo muy grande a Julio, un abrazo muy un, grande. Un llamado a la solidaridad. Solicitamos empanadas. Hace frío, ¿viste como los animales? Ese no es Federico, no lo conozco, ese que salió en cámara, no sé quién es. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es sí, una jugada... ¿no? Nosotros chacoteamos. Tiro libre para Burling, vamos a ver qué pasa. ver todas estas que decimos? El partido continúa ahí. Como siempre decimos, los protagonistas son los que están adentro de la cancha y no nosotros. A ver. ¡Jugadas ¡Preparada! Uh, uh ¡Upa! Uh Vas al lado del palio, se salva Comunicaciones. <risa> Ese motitón está buenísimo, el que pone <risa> Julio. Un minuto trece, un minuto trece. Este a partir de ahora no Listo. digo más nada, Chau. Ahora se cayó Federico, la pelota la tiene Comunicaciones se está jugando en su campo. Se la pasan entre ellos, tratan de tener una tenencia de pelota, el Triangulito está saliendo a presionar. La pelota ahora está en el medio campo. La presión surte su efecto, tiene que volver hacia atrás, Bien recuperan la pelota ¡Arco! ¡Y ahí vienen, ahí ¡Gol! vienen! ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol del Triangulito! Gol de Hurlingham lo hizo Ario 3 a 1 gana Hurlingham Así que callate la boca porque sigo transmitiendo el a la antigua Voy a hacer como transmitían antes La pelota está en el centro del campo de juego el señor Jorge Alfonso grita gol. Ahí sale Comunicaciones intentando levantar este resultado que está perdiendo por 3 a 1 frente al triangulito de la del distrito de Urlingham la pelota se juega en el medio campo comunicación se va hacia atrás y el triangulito sale a presionarlo no tienen buen dominio de pelota comunicaciones y sin embargo intentan en medio no pasa entre tres recupera triangulito se ve valera. pegale, pegale, se lo, la, se la pelota. Se la toca y está se puede ser, ser el Zulo. Uy, la pelota se fue era Julián, era Julián, el remate de Julián faltando 15 segundos gana Urlingan 3 a 1 y el arquero no quiere más y vos decime quién te transmite futsal así, como si estuvieras escuchando una radio de fútbol de los años 70. 15 segundos sin falta. Está tomando 10: por el medio campo. 9, Benza, 8, 7 de vuelta. Está con el 19, 5, ya no le queda. 4: tiempo. 3, 3 segundos, que no es nada. 1, la pelota se termina. Termina no el primer tiempo. Está ganando Hurlingham 3 a 1. Lo estás viendo por la hora de Hurlingham. Muchas gracias a todos, en serio. La verdad, agradecidos. Que ande todo muy bien, cinco minutitos y volvemos. La hora de Burlingame, como siempre decimos, junto a los vecinos y los deportistas de Burlingame, que ande todo muy bien. Ahora que nos calmamos le digo cinco minutos y volvemos. ¿Listo? Volvimos. Arriba. Va a arrancar el segundo tiempo entre el Triangulito que está ganando 3 a 1 a comunicaciones. Partido complicado, partido chivo. El que gana acá gana seis puntos. Es así. Es un partido por el tema del descenso de la división C de futsal AFA. Hurlingham necesita ganar para desprenderse de esa zona y por lo menos pensar, pensar de acá un tiempo en mínimo clasificar a los playoffs. Porque es una zona que de una punta a la otra podés saltar en, ganando cuatro, cuatro partidos, Ganás cuatro partidos sí. y saltas de, de pelear un descenso a pelear por lo menos los primeros puestos de playoffs. Y Hurlingham necesita hoy ganar contra Comunicaciones. ¿Se entendió? Se entendió. Ah, bueno. Después Me no, quedo tranquilo Mueve Hurlingham Y arranca el segundo tiempo Y arranca el segundo tiempo Como arrancan todos los tiempos Todos fríos La gente va volviendo de sus casas Se va conectando lentamente Recién se conectaron yo un grupito Recién empezamos ¿eh? Recién arrancó el segundo recién, tiempo recién, Para la gente recién. que se está enganchando Gana Hurlingham Gana el triangulito 3 a 1 Y usted que es masoquista Se el Lolo lo está viendo por la hora de Urlinga Deportes a través del streaming de Facebook. Facebook. Lo está viendo en directo y nos está humano. no estás garpando humando. Aplaudí, ponete contento. Decís algo gratis. Queda todavía. Ya está tocando comunicaciones. Lleva la pelota hacia atrás. Ellos intentan romper con el hechizo del primer tiempo. Donde fue todo presión del triangulito. Intentan avanzar. mueve como gana pelota. gana Julián y mira mira Julián, lo paralo, paralo a Julián. Uy, muy Todo. bien el arquero. Muy bien la corrida, muy, muy, muy, muy bien. bien la corrida de Julián. Bien la corrida de Julián y Todo. bien cómo tapó el arquero de comunicaciones, porque eso era, tenía destino de red esa pelota. Todo esto lateral para Hurlingham. La va a tocar contigo, digo que se la devuelve a Julián. Julián que quiere enganchar y pegarle, no, mueve con Ragio se viene Ragio le quedaba a Diego, todo esto ahora lateral para comunicaciones, lateral número... 363, tenés que jugarla en la Quiñela Nocturna. Bueno, a voy a decir un par de cosas. Vale, va a decir un par de cosas. Ya viene comunicaciones, cobra falta el juez, fal, la primera falta para comunicaciones. Bueno, se sortió, re, recién venimos de la reunión de delegados del fútbol infantil de Burlingame, 32, 32 equipos que participan. Sí, sí. ¿Y bueno, pasa? esto es así, se, eh, se dividió la copa, la copa Joaquín Guevara y la Copa Lifur, se dividió en cinco zonas, bueno. donde van a jugar un todos contra todos y después van a ver... ¿Quiénes quedan para la Copa Guevara y quiénes quedan para la Copa Lifur? ¿Estamos? Está bien. La primera zona, zona A, Estudiante de Udaondo, Rafael Obligado, El Ciclón de Burlingame y Santa Leonor. Zona B, Buen Camino, Libertador, Eidu y Deportivo Villa Club. Después seguimos. Empieza con la pelota con Juap. Preparada para que, pero que No Julián salió Ninguna. Sí, la Julián para Ragio, ahí está. Para el segundo. ¡Ay! Muy bien, lo buscaba el segundo palo. Alolo no llegó. Bien, Hurlingham. Bueno, seguimos. Seguí. Zona C, Los Patitos, San, da eh, San Damián, El Destino y la Sociedad de Fomento San Damián. La zona D, primero de mayo, quinta de los pibes, San Martín y Luis Grepi. No necesitas gritar porque se te escucha perfecto. Y zona E, 12 de octubre, no nuevo me... rollito, Barrufaldi y Plaza Urquiza. Todo eso de la zona A, zona B, zona C, zona D y zona E es para la Copa Joaquín Guevara y la Copa Lifur. ¿Se entendió? A vos se te escucha perfecto, no necesitas gritar, puedes hablar tranquilo, los micrófonos son direccionales. Guarda que viene la pelota para acá. Tiraron la pelota. Te una cosa, un y decirlo bajito así yo puedo transmitir y vos hablar por ahí y te hago espacio. Y Dale. después queda la Copa Ciudad de Hurlingham, Juan Zabaleta que tiene la zona es la, nueva. La, la, en realidad era la, era la Copa Amistad y ahora no se llama Copa Amistad, se llama Copa Ciudad de Burlingame, Juan Zabaleta Zona A, Ateneo Roca Nueva Amistad Atlético Catedral 18 de Julio Zona B, Nuevo Roca Malvinas, Jeju Belgrano de William Morris. Después, zona C. Bajo Belgrano, Pampero, Mitre y La Esperanza. Bueno, ahora todo eso, si vas a seguir leyendo más, en voz baja. Nada Así más, ya está, ya está, ya no está, no, no quiero más. Listo. Ahora vamos a transmitir. Bueno, estamos en territorio de triangulito y está Comunicaciones intentando atacar. La pelota se va al fondo, bien marcada y cerrada la jugada. Saque desde los tres palos, desde abajo por el arquero, el triangulito Se encima comunicaciones, tira el pelotazo, lo encuentra Lolo, sin problema. Pegan el pecho, sigue a preparo, Se viene Lolo, ahí viene. está. Uh, uh, ¿Se va al córner? No, no, al lateral. Solito, la afuera, lateral en ataque para Burlingame número... 263 a la cabeza, miren lo que le estoy diciendo, 263 a la cabeza... Eh, Nos está viendo Ana, el ruso también, saludos al ruso. Saludos al ruso. Que ganó, una, que ganó medallas en la Copa Cogurio 2019, la novena. Sí, si nosotros lo vimos, lo filmamos, lo, filmamos este, lo teníamos ahí, dijimos, ah, el ruso está peleando. Vamos a filmarlo y lo filmamos todo. Él en las manos, sin dar rebote, el arquero de comunicaciones sale con el defensa, empiezan desde atrás para intentar tener un poco más la pelota eh, estoy un tanto sorprendido por el rendimiento de comunicaciones pensé que jugadores con jugadores parecía que tenían más experiencia me están dejando muchos huecos y con la presión del triangulito le está dando resultado en este caso lo que dio resultado no es tanto la presión como un poco la desconcentración del Lolo ahí Mueve comunicaciones, quiere para el pelotazo, no, la abre. Vuelve para el medio, no, juega en la línea. Y bien Lolo no, no marcando, nada. bien Lolo marcando. Lateral para ellos, en ataque. Mueven, juegan al medio, van moviendo, buscan el remate. Es como el handball, no puede el remate. Ahí está, bien, la controla la controla la encontró 15 minutos faltan para terminar. Hace larga para Lolo que la retiene, la jugaba para atrás. No hay nadie, se viene Comunicaciones, ahí está. Bien, bien Diego Galera. Bien, bien cerrada la jugada por un error provocado allá adelante que podía haber traído una mala fortuna. Pero bien, bien, bien cerrada la defensa. Muy bien va. para Julián. Uf. Al córner. Julián una, le va a salir, le va a salir porque está con varios mano a mano. Ahí con el arquero, ya va a ser de él. A ver qué es lo que preparan acá. Vamos viendo el remate, upa. esos Vidrio tiene protección. Desde abajo sale comunicaciones. A volver con el defensa no tiene salida tranquila la pelota para para Lucho que la deja salir todo esto saque de arco saque de arco para Burlingham entra Luis entra Luis Voy a aflojar acá. Se le fue. ¡Ay! El zurdo no la pudo... Se vienen ellos. Nada, nada, nada. Agua, agua, agua. Saqué arco para hurlen a... De comunicaciones que... Vinieron, vinieron bastante fríos los dos equipos en cuanto al hecho de la falta de sincronía que vos ves pelotas muy sencillas que se pierden, que dejan pasar un paso más y la pelota se les va fuera a los dos equipos, ¿no? Tal cual. Eso con el correr de, lo, de los minutos, que el partido se caliente, se van a, a reconectar entre ellos. Y sí. va a ser otro el rendimiento de los equipos. Esperemos que el que mejore el rendimiento sea triangulito. Eso es lo que tiene que hacer, salir a presionarlo. Bien. Bien Lucho, bien Lucho, bien Lucho. La luchó bien, lo anticipó y la tiró afuera la pelota. Y arriesga, y aleja la pelota de su área. De vuelta ellos al medio, tratando de tener la tenencia del balón lo más que puedan. Pero estaba solo ese jugador, no tenía a quién dársela. En ese avance que hace, cierra bien el triangulito, corta la jugada. Cortó muy bien el zurdo, tirándose al piso. Remate de comunicaciones, falta. Sí, falta contrario, que se queda en el piso. Pensale, dice el juez. Tranquilízate y pensá. O sea, la se próxima. vio clarito. ¡Eh! Faltan 13 minutos para terminar el partido. Gana Burlingame 3 a 1. Contra Comunicaciones. Sale de vuelta Triangulito a presionarlo sobre su cancha. Y logra el efecto porque se le fue sola la pelota directamente al jugador. Lo único que hizo fue tener presencia del jugador de el técnico El técnico Oscar agarró y dijo, ciérrele la línea. Eso hizo Dario y se le fue por eso a Comunicaciones. Se viene la uno. Tira el pelotazo el zurdo. ¿La tiene Leonel? Todo esto lateral para Comunicaciones. Lateral para la Visita. Justo tenemos el coso ese, bueno, no importa. El aro de básquet estaba tapando ese pedazo. Corta, corta, corta. Están, lo importante es que el triangulito está presionando y atrás está cortando sí, y están sabiendo anticipar las jugadas. La hora, juez, diría uno. Si sí, recién te enganchaste, vamos. Faltan 12 minutos. Uepa, ¿Lo tiraron, lo rebolearon o se cayó a propósito? ¿Qué pueden decir? Ah, pero no. pero lo van, rebolearon a Luis. Que van, faltan 12 minutos del partido. Va ganando el triangulito. ¿Cuánto? Está ganando Burlingame 3 a 1. Lo estás viendo por la hora. El remate por arriba del travesaño. Nada, agua, agua, agua. Todo esto, la saque de arco para Burlingame. Juega, otra falta más, otra falta más. Me parece, me parece que es... La número maldita. dos, la número dos para Comunicaciones. A ver qué es lo que pasa en esta jugada. A ver cuál es el planteo de Triangulito. Uh. Se ¡Sí! escuchó acá. zapatazo le pega. Pelotazo de Lucho arriba para Julián. Ahí está, le queda a ver Luis Portala. Uh, sí le dan cortada, queda Lionel. Bien. Lo importante Ay. es que se corta la jugada de ataque. Llega, llega el momento del partido del raspa que te raspa. Así que vamos a ver un par de pataditas, me parece. Pero te digo que están jugando fuerte, pero están jugando leales, ¿eh? no, no, porque los, si no los jugadores ya se hubieran calentado. Entre ellos, sí eso no está pasando. Quería hacer la personal, cerró muy bien. Y recupera a recupera a Y que viva el futsal, como dijimos el otro día en el partido de Vélez. Que viva el futsal, cuando uno puede ver partidos de este tipo. Donde juegan fuerte, pero juegan lealmente. Y le dan con todo y están Para ahí. Jugar. A uno le encanta porque es un muy buen espectáculo. En este caso, el espectáculo, por ahora, faltando 11 minutos, es favorable para el equipo local que gana 3 a 1. Lo ves por la hora de Urlingan Deportes en el streaming de Facebook. Ojo con esa pelota. Pelota cruzada. Ojo. Bien la recuperación. Viene el zurdo. Tocala. Se viene el zurdo. Abril. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Tocala. Ahí, Ahí está, tranquilo. Muy tranquilo. bien. Tranquilo. Muy bien Tencia, la adherencia del balón. Tranquilidad. La tenencia del balones es de no Urlingan con Fede ahí, Correa. Hay que sacarla, Lucho, hay que sacarla. Sacala, sacala, sacala, sacala, bien, bien. Falta el codazo arriba. ¡Eh, codo arriba! ¡Eh, se dan, se dan, se dan! La recupera Comunicaciones. No la vio. Vamos la marca, vamos la marca. Bien, bien anticipado de vuelta. Eso es tan importante como la presión en el ataque. Como decíamos, para nosotros es tan importante anticipar y defender bien. Cómo presionar en el ataque. Son dos facetas fundamentales. Lucho, son que te Lucho más, para la Juliana diferencia. ahí está. El arquero presente en donde tenía que estar. Ahora bien. hay que volver, ahora hay que volver, hay que pasar la pelota. Bien, bien, bien cortada de vuelta. ¿eh? Bien, bien recuperada. Largala. Bien, Fede. Bien. bien, bien, bien. Hay que tener la pelota, hay que tener la pelota. Se viene el bochazo, nada. Se ha quedado Copa Comunicaciones. Mucha gente acompañando a Burlingame. Ahora lo vamos a enfocar un ratito. Bien recuperada por Fede. Se viene Lionel que hoy está de goleador con dos goles y la tiene Diego Galera y a ver que no para, ¡opa! Falta, falta, falta. La número 3 para comunicaciones, la número 3. 3 y otra tarjeta amarilla. Eche, juez, eche. <risa> ¡Eh, juez! ¡Cambia de color, juez. Sí, sí, sí, sí. Tenía amarilla el jugador de comunicaciones. Le sacaron la tarjeta roja y ahora hay que aprovechar Urling que comunicaciones tiene un jugador menos. ¿Qué puede decir al respecto? Viste tipo Macaya, que quizás en este momento y tácticamente como viene jugando el triangulito, sea realmente muy conveniente la falta de un jugador. En el caso de ellos, este... O sea que el triangulito ataca con mucha gente a la misma vez Con mucho juego, con mucha tenencia de pelota Puede ser que le rinda Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Hablo con el... ¿Qué van a hacer? ¡Ojo que es niño! Los cables decirle. Tiraron El arquero atacó La guardería a la hora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Fede. Va jugando, Ese va es jugando Urlinga. Con paciencia que le sobra un jugador, tiene que aprovecharlo ahora. Ahí está. Con Hay que paciencia. Con Le sobra uno en la punta, está en la punta, mándala, eso. De vuelta, ahora metete para adentro. Ahí está, queda, puede ser, pegale, Fede. Alguien que le pegue. Sigue jugando, siguen moviendo. No hay que perderla. La perdieron, la perdieron. Bueno, no se aprovecha. No se aprovecha la diferencia de un jugador. Faltan siete minutos. Arranca Comunicaciones. Atacando... en una jugada individual. En esa jugada que arranca comunicaciones con el jugador que tiene, con el 8 que tiene la pelota en la mano, lo que muestra un poco es que se el trámite del partido. Es decir, ellos no están logrando, eh, digamos, jugadas de equipo. Y el que arranca, arranca solo. ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Aprete! Falta 7 minutos 40 y la pelota ¿Eh? es de Urlinga y acá está la guardería. Muestre, muestre, muestre. Ahí va, ahí saluda a los chicos muy bien. Bueno, así son todos los. Salieron partidos. por la tele, así que mañana así van a son. firmar autógrafos los chicos. Ellos vienen, están acá al costado con nosotros, preguntan, miran. El arquero encuentra la pelota, estaba bien parado en el medio del arco. Sigue la presión del triangulito, que es lo que corresponde, bien, bien el cierre. Como les dije, es tan importante cortar y anticipar. Pelota para comunicaciones, vuelta, hay que cerrar. Bien rasio, bien rasio, sacala. No, esas cosas. Falta. Falta. En vez de revolearla. Sí, saliste en vivo. Yeah. Yeah. A ver, Fede, que está cobrando ahí. Por favor. Tiro libre para comunicaciones. Federico como el mozo. Mozo, atiéndame la mesa, por favor. Aténtame Tiro libre para, la para la comunicaciones. De... No se puede decir más nada. Ahora van a hacer una jugada preparada y vamos a ver qué pasa. Faltando 7 minutos, cinco minutos Tranquilo. Tranquilo. Yo a partir fe. de... No, Faltando falta. un minuto no hablo más. A ver. Y en esta estoy haciendo cuernito. A ver qué pasa. Mira, ¡Mira! ¡Con la cara! ¡Con la cara! ¡Con, con la, la cara, cara! ¡Con la cara! Con la cara, la saca el arquero del triangulito. Pelotazo a la jeta, dijo. Ahí uno. quedó agachado. Y hay si que ver recupera. ahora, hay que ver. Siguen cayendo chicos Siguen al baile. Viniendo más chicos. Médico, médico, agua, algo, agua bendita, la agua de la salvación. ¿Escuchan esas voces ahí? Ah, De la majuda. Están todas las mujarritas Están dando <risa> vueltas. Guarda, no se van a caer, ¿eh? Guarda. No bueno, se van a caer para acá abajo. Tienen a, a la gente que acompaña a Triangulito. Vamos a extenderlo un poco más, así se ven. Es la familia, saluda. A ver, volvemos. Juegan para atrás. Está muy desconcentrado, está chico. Se viene el arquero, a ver qué hace. Bien, tira la Lucho, que sí. Apa, no, no, no, no. Lucho, hay que practicar más el tiro, ¿eh? <risa> no hay que desconcentrarse, no hay que desconcentrarse. bien la presión de Burlingham. Sigue con la presión. Se viene Comunicaciones ahora. Viene el cierre de Diego Galera. Se viene Lolo solo, Lolo solo, Diego Galera. ¡Penal! ¡Penal fue! ¡Penal! ¡Penal, che! Federico está pidiendo... el penal? penal, el juez. Primero se preocupa por el estado del jugador. No cobró, qué barro. No Perdón, pero para mí era un penalazo. Si el arquero... Si el arquero se lo lleva puesto a, digo, a, Diego, a Dieguito la Galera No de arco no, no, no, no <risa> No me toque más el brazo que estoy con la cámara No, en serio Lucho lo buscaba al óleo Lateral en ataque para Burlingame. Faltan seis minutos Para que termine el partido Juega Burlingame ahora. Sí, Diego, Diego. Lolo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uh. Uh. Al lado del palo, al lado del palo. Bien anticipado. ¿Para qué estamos haciendo eso? Estamos filmando el partido. ¿Para la tele? Sí, para la tele. Me pregunta, me pregunta la guardería de la hora para que estamos filmando el partido. ¿Cómo que para qué estamos firmando? Porque no para la gusta. gente, para sí. la gente que está bien. Para preparado. la gente que lo mira en su casa o por, en computadora o en celulares o en qué sé yo. Seguiré comunicaciones el cierre de Dieguito Galera y al... Corner, corner, corner para comunicación. Para los que tienen Facebook, ¿viste? Tienen Facebook, pueden ver el partido en vivo, no tienen que pagar nada es gratis. 5 minutos 40. 5 minutos 40 y cierre recién. Estaba en, ahora en vivo está en el Facebook? Estamos explicando a los niños de qué se trata esto, porque ellos no tienen por qué saber. Y en tal caso nosotros tenemos todo que explicarles porque si quieren saber... ...qué están haciendo... Se va bien, bien, bien, bien. la presión de Lionel. El arquero opta por asegurar la jugada y tirar la pelota afuera. Viste, es un saque de banda para el triangulito. Se viene Burlingame. Saque de arco, saque de arco para comunicaciones. Comunicaciones desde atrás de vuelta arranca. Intenta de vuelta, va, va a ir hacia atrás, si no puede. Porque... Un claro. golcito más, un golcito más. Bien, cerrado. Lolo. Ario. Ario. Y Ario. No lo para nadie, contra dos. Recuperación de comunicaciones. El partido como que se planchó. Sí. Donde, donde Burlingame donde va a esperar una contra. Que salga una contra. Y Comunicaciones va a tratar de descontar. Lautaro, tanque Martínez, supongo que será, dice: Dale cubita, tenés que entrar. Desde atrás, el arquero de triangulito tira. Lolo recupera la pelota no sí Lionel sí Lionel que no se Continúa, fue Continúa, hasta con el Lolo el ay Lolo Lolo Lolo Lolo cómo le pasó Diego Valera Diego Valera Diego Valera el cierre de Dieguito y al Corner para comunicaciones Bueno. Sacarquero, jugador, comunicaciones para descontar. Se vienen momentos intensos. Bien. bien Diego, bien, Diego. No pasa nada. No pasa nada. 3 minutos 40. Pero si le duele hay que hacerlo revisar. ¿El jugador, no, se paró el 27. Fue al corner, Comunicaciones, mueve el visitante, sigue moviendo, sacó arquero, sacó arquero jugador, guarda que sacó arquero jugador, hay que sacarla, hay que sacarla, zurdo pegale, sin falta, sin falta, sin falta, sacala, bien, no, le cobran falta, cobran falta, tiro libre para Comunicaciones, 3 minutos 20. Yo creo que tan, tan difícil como, como perder es saber ganar, saber sostener y, y mantener la cabeza fría, fría, fría, fría, más porque en los jugadores también influye toda la excitación que hay alrededor porque todos quieren que gane, hay una necesidad, pero ahí adentro en realidad si vos quitarás el, el ruido que hace la gente no pasa nada, están jugando y creo que algunos jugadores a veces este, se ponen un poco más tensos que otros. Otra jugada preparada. Veremos qué pasa con esta. Quiero bueno. que termine ya. Oh, a ver qué jugada hace comunicaciones, la toca, mueve, le pega el 8. Y bien, bien la marca, bien la marca del zurdo. Juega de arquero, jugador comunicaciones, no pasó el peligro. Sigue sí, el visitante con la pelota y corta y va, y mete y dale. Otra vez el zurdo. Anticipar y presionar. Las dos cosas que estamos viendo, que se han podido sostener. Por parte del equipo local. ¡Juega! ¡Va! Juega. ¡Viene! ¡Otra vez el zurdo! ¡Abajo! Esas dos premisas, si las puede sostener hasta el final, son las que le pueden dar una alegría. al zurdo! ¡Bien! ¡Bien! Hay que hay salir ahora, hay que salir. Hay que salir, presionarlos cuando salen y anticiparlos cuando atacan. Hay que subirlo, hay que subirlo, subirlo, subirlo, subirlo, ahí eso, está. Eso. Ahí, ahí está, está, subilo. Ahí está. Que tira el pelotazo, dale. Tira el pelotazo, ahí está. Juega la pelota para el pivot. Se viene como, se viene como. La recupera, oh, La recupera el triangulito y se viene Diego y lo van a querer bajar. Se viene comunicaciones. Pegan el palo, sacala. Qué suerte que tuvo el triangulito, se salvó. Faltan dos minutos. Se salvó en esa que la pelota pegó en el palo. Pero hay veces que también necesitas tener un poco de suerte. Después va a intentar calmar un poco. Toda la responsabilidad del partido. Descontar, 3 a 2, gol de comunicaciones, pelota al segundo palo, descuenta, descuenta comunicaciones y estamos ahora 3 a 2. Vamos, Ario, vamos, Ario. No compró el juez. Saque lateral. De la visita que va desde atrás, reanimado por el gol que consiguió. Ahora de vuelta hay que marcar bien y anticipar. Recién vi volar un mosquito, loco no puede ser en el frío caso. ¿Qué está haciendo? Quiere salir en la tele y entregar el mosquito. ¿Qué? Hay que defender, hay que defender. Yeah. Bien, Diego, bien, Diego. Hay que defender la, la pelota al segundo palo. Hay que defender la pelota al segundo palo. Vemos hinchada acá al lado también, ¿eh? No te tiré, triangulito. ¡Bien! Vamos, chicos, vamos, vamos, que queda un minuto. Bien. Sí, mucho. Bueno, más. Un minuto. Sigue Triangulito solo. Se la juega por la banda. Intenta. La pelota es del arquero. Sacan, salen de vuelta. Avanzan por el medio campo. Lo cortan de vuelta. Arquero, jugador al medio. Por parte de comunicaciones. Ahora está jugando el arquero. Están intentando buscar el hueco. Lo anticipa otra vez el Triangulito. Y la pelota se va afuera. Son 38 segundos. 38 segundos la, la pelota comunicaciones De vuelta sobre la cancha La pelota se va fuera. 33 segundos Saque de banda De vuelta otra vez a Intentar anticipar Van a intentar que se abra El cerrojo de la defensa Anticipa otra vez el triangulito y la pelota se va afuera. 24 segundos. No pasa más. 24 segundos. La toma número 10 de comunicaciones. Tratan de abrir nuevamente, de encontrar algún hueco. Anticipa otra vez. La pelota se va afuera. Otra vez lo mismo. En este caso... La pelota en posesión del local. Faltan 16 segundos. No. El arquero saca la pelota. Estamos en terreno de comunicaciones. Ahora tenés que tener la posición de la pelota. Te van a venir a presionar. No la podés perder. Muy bien. Largala. No, no falta tira. poco. Dos segundos. Larga la pelota. Tira. ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos la puta ¡Vamos la ¡Vamos! por fin y no es una cuestión de suerte es una cuestión de trabajo ganó Hurlingam 3 a 2, los protagonistas son ellos enfocarlos allá Ahora, anda para abajo, armar nosotros nos vamos no, no, para me la cancha anda, yo me bajo, voy para la cancha vamos a grabar la, la cámara ustedes van a ver en directo seguimos caminando, nosotros creo que hacemos siempre de paso recorren y ven el microestadio. Qué lindo paseito que nos lleva Marcelito. Esperamos este triunfo por los muchachos. Por ellos que vienen trabajando duramente. Que a veces las cosas no se les daban. Sin embargo, para todas las cosas, todas las cosas tienen un ciclo. Perder y ganar también tiene un ciclo. A veces le toca ganar. nos venimos acá... Al medio de la cancha, esperamos acá a los chicos. Vamos a hacer lo que hicimos el otro día con Vélez. Permiso. Vamos viejo, bien. estamos viendo en vivo y en directo. está mirando, Midi, transmitiendo. Vamos. Tomás, Tomás, el micrófono y estira el brazo y ponlo por ahí. Estira el brazo nada más. Uno, dos, tres, una! Vamos para acá. Listo. No Vamos para allá. Venga maestro, metió dos goles, es la figura del partido exactamente, ¿su nombre? Leonel Melonari, eh, antecedente de comunicaciones, la verdad es un partido especial para mí, eh, porque son chicos que conozco hace mucho tiempo y es, son emociones encontradas. La verdad que estoy contento porque nos llevamos un partido que necesitábamos ganar eh, para poder salir, eh, todos mis compañeros, en realidad esto no, no es solo mío, la, la realidad de figuras figura son ellos también, que aguantaron hasta el último momento. Así que la verdad estoy contento por la victoria, por los goles, y se lo digo a toda mi familia, a mis amigos que me han era, era Es un triunfo de, de, seis, de seis puntos, ¿no? Sí, sí, olvídate. Eh, el triunfo en realidad acá es, es de seis y de, y de todo, porque acá es, es, estamos como él. Estamos todos, estamos luchando, venimos a traer todos los días, yo, tren no importa, venimos igual. Eh, dejamos a la familia, dejamos a los hijos, todo, y cada uno deja algo de lado para venir y para, y para matarnos todos los días y entrenar hasta, hasta la última. Buenas noches, Ario. Este partido había que ganarlo sí o sí, ¿no? Buenas noches, Fede. Eh. Sí, la verdad que era un partido clave para lo que estamos peleando. Así que bueno, gracias a Dios se pudo sacar adelante. Más bien. Eh, bueno, ¿a quién se lo quieren dedicar? ¿A la gente que vino? Yo, a, a mi familia, a mi hija, a mi señora y a mis amigos que me están haciendo la aguante sí. ahí afuera, en esta, en esta que es media jodida y... Bueno, acá estamos bancándola y saliendo bueno. de fondo a poco. Más bien. Y es duro, ¿no? Cuando, cuando los resultados no se dan, pero hay unión en el, en el grupo. Yo veo mucha unión en sí, el grupo. Sí, sí, obviamente. Estamos todos, todos nos apoyamos, todos gritamos, todos estamos hasta la última. Nos tiramos de cabeza. Eh, como te dije antes, venimos a entrenar y dejamos la vida por, por el triangulito. Así que estamos hasta la última. Y vamos a salir todos juntos de esta. Y le quiero decir a mi familia viene siempre. Bueno. Eh, a, a mi viejo de pobre no pudo venir porque tiene la y siempre está. Así que la triunfo para ellos y para toda la gente que vino a alentar. Bueno, felicitaciones en serio. Gracias. Muchas gracias. Y... Gracias. Y gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos el aguante siempre. Dale, dale, ¿Cómo? que ande todo muy bien. Gracias. Bueno, nada, lo, los, chicos, los chicos son los protagonistas. ¿eh? Vení Oscar, vení, vení un cachito. Ahí viene, ahí viene el técnico de la primera, Oscar. Buenas noches Buenas maestro. Noches. Eh, bueno, hablábamos antes del partido, era un partido que había que ganar porque sí. eran seis puntos, ¿no? El que ganaba, ganaba cada seis puntos. Sí, la verdad que no jugamos bien, es la verdad, pero bueno. A veces hay que poner actitud es lo que juega a veces, los pibes se mataron, pero había que ganar, hay que salir de esta situación, hay con qué, hay muchas herramientas, material, los pibes, la verdad que un compromiso terrible, no falta de entrenar nunca, entrenamos toda la semana, a veces, todos los días, hasta domingo, así que se lo merecen, festejando, es lo que se merece. Ahí va. ¿Qué, ¿Qué grupo te encontraste cuando vos llegaste muy acá, Urbano? Muy dolido, donde se perdió el primer partido y vi muchas, casas, muchas caras con lágrimas, a mí me dolió mucho, estaba un grupo muy dolido, empezamos a cambiar un poquito, a alentar. ...a tratar de hablar uno por uno, de ver lo que pasaba... ...le buscamos la vuelta, como sí. todos, subimos mucha gente de tercera... ...que era lo que faltaba para mí en su momento... Hay uno de cuarta también... Hay uno de cuarta, hay un pibe de 16 años, nada... ...y los pibes, la verdad, que lo, le abrieron los brazos... ...y nada, acá está el resultado, y a poco vamos saliendo... ...y tratando de salir de esta situación... Muy bien. Vimos dos herramientas, anticipación sí. por un lado... ...y presión sí. adelante... Eh, eh, te por te momento esperamos, viendo una transición... Para que encontrarnos ellos en un el repliegue. Y sí. por momentos íbamos a apretar cuando nosotros no teníamos juego. O sea, buscamos de, tratar de buscar las dos alternativas. Vale. Por momentos presionamos y en el primer tiempo presionamos y no hicimos full. Esperando lo hicimos. O sea, a veces pasan cosas que claro. ni vos lo entendés. Claro, Pero claro. fuimos a presionar y la verdad que no hicimos full. Y bueno. lo sirvió. En, en, esta, ¿En esta disciplina cuesta cerrar los partidos? En general sí. yo veo eso. Y cuando te sacan arquero jugador jugadores si y en la primera que te sacan te hacen un gol, te matan. Claro. Pasa mucho por la confianza. El eh, jugador cuando no está con confianza es una cosa Está a la vista, vos ves un, un partido De antes de la quinta fecha y ahora ves otro Y la verdad es que la actitud, ustedes lo vieron sí. La actitud es otra Dicen que el gol es el mejor psicólogo ¿no? ¿Cierto? sí A veces sí, a veces nosotros los primeros partidos jugamos bien Y no, no, hacíamos goles Ahora llegamos tres veces y hacemos tres goles, a veces cuatro Bueno, sí. le, le ganaron al Viar, ahora le ganaron a Comunicaciones sí. Hay que esperar contra Arsenal sí. Bueno, se vienen lindos partidos, ¿no? Sí, viene Modelo, viene JJ, Chicago La verdad que estamos preparados para todo eh, Y la verdad que, como te digo eh, los pibes se lo merecen, porque era un grupo muy dolido al principio, con muchas lágrimas, vos veías te partía el corazón. Y decíamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro. Y ahora a veces la gente de tercera que se sumó, sumó mucho, mucha energía positiva y los pibes de primera, los agarraron y dijeron, bueno, vamos, vamos todos juntos. Y la verdad es que está dando resultados. Bueno, felicitaciones y como vos decís, vamos todos juntos. Vamos ¿vale? todos juntos por el objetivo. Dale, bueno, que ande gracias, todo muy bien. Muchas gracias. Dale. Bueno, que ande todo muy bien la hora de hurling Pará, pará, pará, para Vení, Lucho, vení, vení. Vamos con el capitán, vení, vení, vení, vení. Dos segundos, dos segundos. Dos segundos, dos segundos. Dos, dos, dos. <ríe> bueno, estamos acá con el capitán del Triangulito. Eh, felicitaciones por el triunfo y bien merecido, ¿no? Gracias, sí, la verdad que sí. Lo veníamos buscando hace mucho y bueno, ahora se dan dos veces seguidas. Hoy fue más que merecido. Acá hay un pelotazo. Eh, claro, en la cara hay un pelotazo, ¿no? Sí, el tiro libre, estábamos con uno más. No nos podían hacer el gol y bueno, nos pegó en la cara, qué se le va a hacer. No bueno. pasa nada. Un año, un año medio complicado, pero se va saliendo de a poco, se, le, ganamos, le ganaron alviar le ganaron ahora a Comunicaciones, se vienen lindos partidos, y bueno, y, y la zona del descenso va, va, va dejando. Sí, digamos. ahora, bueno, estamos cruzando a los rivales justamente que están ahí peleando con nosotros, ahora nos toca Modelo allá, otro partido durísimo, quedamos viendo el de ayer con Arsenal, pero de a poco salimos y nos estamos haciendo fuerte ante estos rivales, creo que eso es importante, ganarle a los, a los que compiten con vos. ¿A quién le querés dedicar el triunfo y bueno, todo lo mejor? A toda la gente que viene, que banca, que está, que, que se aguantó perder tantos partidos seguidos, dos triunfos todo para ellos. Vale, que ande todo muy bien vaya a cambiarse. Es. Bueno, nada, eh, como siempre, muchas gracias a ustedes por, por vernos. Y bueno, como siempre decimos, la hora de Hurlingham junto a, a ellos, que son los protagonistas. Y nosotros somos un medio de difusión que lo que hace es... Eh, acompañar, ¿no? y, y que los protagonistas sean ellos y que estén y, y que además, ustedes lo vean desde la casa. Y además otra, y además no otra cosa, micrófono. no tengo micrófono, te das razón. Además otra cosa, una cosa, cuando te va bien y son buenas, ahí te acompañan todos. Muy bien. Nosotros tratamos de, estar, de ser parejitos, de estar siempre, entonces cuando las cosas no salen los acompañamos y cuando las cosas les, les salen, como es lógico, nos ponemos contentos con ellos y sobre todo porque son vecinos y vecinas, son deportistas de Hurlingham, Man. que les está yendo bien y que pueden disfrutar esta noche en casa, acá en Hurlingham. Bueno, Pato, voy a buenas noches, que ande todo muy bien, la hora de Hurlingham junto a los vecinos de Hurlingham. Buenas noches.